Bueno, como sabéis, eh, amigos vengadores y vengadoras, todavía estoy bastante, bastante mal. Ya la habéis dado a dislike, usted, eh, ustedes dos. Bien, ya, venga, iros a camita. Eh, ahora nos quedamos los verdaderos jugadores y jugadoras, los verdaderos y no los falsos. Eh, Activision, Microsoft, ya sabéis, Sony. Hoy me levanto y veo la noticia de que 10 jugadores de Estados Unidos, 10 jugadores han presentado una demanda en la corte de Estados Unidos para detener la adquisición de Activision Blizzard. Y digo yo, esto es una broma. ¿Están hablando en serio o, o es una broma? Por favor, díganme que es una broma. Que realmente mmm, me equivoco cuando digo que esto del de, de wokismo eh, no se nos está yendo de las manos, o como cuando digo que, que todo esto. Decidme que me equivoco, por favor. Pero luego lo veo en IGN, luego lo veo en otra. Eh, lo, lo empiezo a ver en otros medios y me quedo estupefacto. Es decir, 10 jugadores de videojuegos, que ojo, quieren mantener. ¿Eh? el anonimato oriundos, imagino de California, Nuevo México y Nueva Jersey son, son los únicos datos que dan que son 10 personas a repartir entre California, Nuevo México y, y Nueva Jersey vale con los mismos con, con los mismos mmm, fijaos, dice la adquisición propuesta le daría a Microsoft un, procedo, un poder de mercado muy descomunal en la industria de los videojuegos, alegaba la demanda con la capacidad de excluir a los rivales, limitar la producción, reducir las opciones de consumidor, aumentar los precios e inhibir aún más la competencia ¿Dónde habéis escuchado esto? Os lo voy a decir rápidamente de la demanda de Sony, de la propia demanda de Sony, si es que lo ha copiado y, ha, y, y es, que, es que o te ríes o, o te tiras por la ventana, yo qué sé, porque esto es una locura tras otra locura, dice los demandantes, ojo, privados, pueden presentar demandas antimonopolio en un tribunal de los Estados Unidos, incluso mientras un caso relacionado con una agencia estadounidense está pendiente. La adquisición anunciada en enero también enfrenta un escrutinio antimonopolio en la Unión Europea. Esto lo estamos leyendo de eh, la página Reuters, pero vamos, que está saliendo ya en todos, la, en todos los lados. La FTC dijo anteriormente que eh, demandó para evitar que Microsoft obtenga el control sobre un estudio de juegos independientes líder. La agencia dijo que la fusión dañaría la competencia entre plataformas de juegos rivales de Nintendo. Nintendo nunca se han puesto al trapo, pero bueno. Eh, el, y Sony Group Corp. Bueno, a ver, ya lejos de que suene ridículo de que haya 10 personas que hagan una demanda contra eh, Sony o contra Nintendo o contra Microsoft a mutua cuenta, o sea, a ellos mismos, y que pretendan ser además anónimos, o sea, pretendéis denunciar a los... bueno, eh, no sé, todo pinta muy raro en esta denuncia en concreto, ¿eh? pero si hablamos del tema en general de, de, de todo lo que está haciendo Sony para que, para debilitar, para hundir esa es la forma que tiene sony de crecer como dijo phil spencer y con eso me quedo porque tiene toda la razón del mundo y además todo el sentido del mundo cuando uno ve estas cosas cuando uno ve que las cosas eh, no van ni para adelante ni para atrás porque siempre hay algo o alguien o una circunstancia que hace que el carro se pare o retroceda o no pueda ir para adelante, tenga que cambiar de, de, de lugar y tal. Y todo es por la misma piedrecita. Dices. Me tienen. Me tienen hasta aquí. Hasta aquí. No espero que le vaya mal. Espero que le vaya peor. ¿Sabéis? O sea, no espero que le vaya mal a Sony, realmente. Espero que le vaya peor. porque de verdad no se saben comportar, no, no, no saben hacer una competencia leal, eh, hace una competencia totalmente desleal, eh, quieren que lo de Activision no ocurra, pero que nadie le diga nada si compra Square Enix. Eh, yo puedo comprar Square Enix, pero ustedes no podéis comprar Activision Blizzard. Oiga señor, pero los de Activision Blizzard dicen que quieren ser comprados por por Microsoft. Esa gente que se muera, que se pudra, que se vaya a la mierda. ¿Qué me vienes hablando de la plebe? Señor, pero entonces si ellos se van, ya no habrá más Activision. <risa> da igual. Alguien los sustituirá. O sea, se han convertido en el villano de, de una... Horrible película en blanco y negro de estas en las que salen con un bigote extremadamente alto y tienen que hacer una cosa así no, no está asco la gente que se pone en bigotes y hacen así como... Qué asco así que amigos eh, sinceramente esto pasa de lo delirante a la locura eh, a cada rato y por lo tanto sobre, solamente os puedo comentar esta nueva esta última cosa que ha pasado y mientras tanto os dejo también con Quentin tarantino que nos ha dejado una interés una interesante reflexión con la que yo también comparto totalmente sobre las películas aquí os dejo y nos vemos en el siguiente programa eh, Entonces, Channel. Hasta la próxima, amigos. I ended up talking to a kid. Just uh, if you're listening, Brandon, I'm talking about you. I met a kid I'd never met before at a at a party the other day, and he started a conversation with me. And uh he asked me about what I felt about superhero movies. And I know this kid is like, I don't know how old he is. Maybe he's six, sixteen, or seventeen. Uh, maybe he's a little older. Um uh, But You know, he's talking about how he saw the first iron man when he was four or five right. so to him marvel movies and dc movies are movies right and there's been actually almost no competition to show him that there can be anything else so going to the movies means going to see those movies right and if it's not that it's the star, star wars movies and if it's not that it's the harry potter movies and if it's not that it's the transformer movies